acabamos la parte B eh, con un trocito de escala pentatónica, que ya conocemos, ¿Vale? Si fuera a repetir la parte B haría... y empezaría de nuevo la parte B. Sin embargo, ahora voy a tener un, una introducción un poquito distinta. Entonces hago el final que es exactamente igual y en vez de quinta, primera al aire voy a hacer un forward roll, quinta, tercera, primera. Quinta, traste 5 de la primera y quinta otra vez al aire. Esta nota y esta nota son la misma, o deberían ser si está bien afinado el baño, ¿vale? Y eh, simplemente es por darle un poquito más de fuerza. Entonces, estamos aquí. Y ahora comienza la parte C eh, propiamente dicha. Que es similar, a, eh, en cierta medida, a, o en una especie de combinación de parte A de parte B... Eh, por ejemplo, vamos a tener el mismo slide que hacíamos en la parte B ¿vale? Pero en vez de simplemente eh, el, el slide le vamos a agregar la cuerda prima al aire De manera que suena como con más fuerza, más potencia Ahora hago un forward roll También puedo hacer el slide así Ahora voy a meter el puedo meter el meñique aquí, o puedo también hacer esto, que es mejor, es como quizá más ergonómico hacerlo así. Repito, no quiero ir por los cerros de Úbeda. Slide, cuerda segunda, del 1 al 3, y además pulso a la vez el, la cuerda primera. O... No, así no, es slide. Slide. Eso. Slide. Ahora un forward roll 0, 2, 0, dejando pulsada la, la segunda en el tercer traste. Ahora voy a meter el, la cuerda segunda, perdón, el, el, el traste cuarto de la cuerda segunda y voy a volver al traste 1 de la cuerda segunda. sería el primer compás y ahora que el segundo compás empieza ahí aquí y esto prácticamente es el segundo compás completo primer compás ahora sigo con el forward roll 0 2 1 con la segunda en el, en el primer traste ahora hago un pull-off 3 1 en la segunda cuerda índice, tienen que sonar las dos notas claramente la primera al aire poso el dedo este que acabo de levantar lo poso en el tercer traste tercer, de la tercera quinta primera y ahora tenía tres, ahora me voy al 2 en la tercera dos eh, en la segunda uno un pull-off 3-2 en la tercera con la primera al aire y acabo el sol repito ahora el forward roll que hacíamos a la entrada y lo repito y esta es la parte C completa ¿vale? Veníamos de aquí. Perdón. Y aquí ya entraríamos a... A la parte a la parte d que es la última y la más complicada de todas y la más larga vale bueno pues voy a intentar hacer la parte a primero lentita la parte b también eh, digamos todo unido y la parte c parte a saltado la repetición para no hacerlo esto excesivamente largo. ¿vale? Estas son las tres partes de momento y la parte cuarta pues otro día. Venga, al lido. <música>